El elemento del grafiti es eso, no anunciar que hay alguien en la ciudad que considera a esa ciudad de una forma distinta para aprovecharla, para disfrutarla, para sufrirla, para expresarse. Las columnas del increíble Teatro de Goyado de Guadalajara, Jalisco fueron grafiteadas. Durante la madrugada del 23 de marzo, el Museo de Arte Raulandiano fue víctima del vandalismo. El grafiti y vandalismo es uno de los balcones de la mina. Eso es para mí, ¿no? Para mí es un punto de huida de los problemas, para mí es un punto de huida del sistema de mierda que tenemos. Ya pasa la medianoche y la misión está planeada, luna llena que se asoma, la calle está iluminada, un solo objetivo en el de la mochila bien cargada, aerosoles, válvulas y las botas manchadas, adito a la adrenalina y al sonido que hace el bote, oca para relleno y para recorte, un vago de la esquina y hoy es su deporte, representa su cruz, y que tope lo que tope, es un loco sin orden, lo conocen por su raya, soldado callejero de...